De manera muy importante compartir con todos ustedes la situación que sigue ocurriendo precisamente en la Char de gore Señor, el corredor de la Char de Gord nuevamente en el día de hoy sufre una agresión, una agresión lamentable. ¿Ustedes saben por qué? Porque se vieron envueltas dos mujeres, precisamente pasajeras, que fueron heridas a raíz de las piedras que fueron lanzadas a los autobuses. No solamente las piedras. Como ustedes pueden ver esas imágenes ahí, dos madres, precisamente una señora... Lucía Valera de unos 55 años de edad que se dirigía a su lugar de trabajo alrededor de las 6.30 de la mañana Cuando fue sorprendida en el autobús, señores, a, a, miren, la, miren esa imagen, eso parte el alma Esa señora quedó en unas condiciones críticas, miren el golpe que tiene esa señora ahí en su cara señores ¿Ustedes saben lo que significa que esta señora vaya a quedar con condiciones hasta, hasta graves en su, en su rostro, señores? Todo el mundo tiene derecho a disentir y no está de acuerdo con algún proyecto programa que se lleva a cabo, pero no llevar a cabo agresiones a personas que no tienen que ver. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Le escucho, su nombre y es Verónica del Sachquequisquella. ¿Cómo está? hacerle un llamado a la alcaldesa. Oh. Estamos una funeraria por aquí por el Sánchez Quisqueya. Excelente, ahí está el llamado a la. Lo que hace falta es Manu. Excelente, muchísimas gracias. Esté el llamado a la alcaldesa Carolina Mejía en el Sánchez Quisqueya, una funeraria municipal. Ahí está. Yo decía el caso de esta señora, mire, una señora de 55 años de edad. Aborda su autobús para trasladarse a su lugar de trabajo como de costumbre, pero es sorprendida. Pero no solamente eso, la situación que se dio también en la estación número 2 que está allá en el puente Juan Carlos. Señor, eso fue sorprendido por un grupo de hombres en condiciones, eh, de, de, de, como dirían popularmente, entregado a lo que sea, porque ellos entienden que esa ruta no debe funcionar ahí. Yo creo, yo creo. Y es lo que decían los representantes de estas organizaciones, el caso de Alfredo Pulinario Cambita, de Mochotrán, el caso de Pachulí, de la zona de los huaricanos y demás. Ellos lo que le piden es seguridad al Estado, para ellos poder operar. El Estado debe brindarle seguridad porque no es posible, explican ellos, que ellos tienen compromiso, tienen deuda y no puedan cumplir con esto debido a la situación que se está dando, de que no permiten que estos autobuses puedan operar. Eso yo creo que no puede estar pasando y tenemos que ser justos en este sentido, señores. Usted puede proponer presentar, pero no agredir a gentes inocentes. Estas señoras, estas madres de familia iban a su lugar de trabajo. Imagínense usted ahora que estas señoras son de esas que trabajan de manera informal, que trabajan por día. ¿Quién le va a pagar los días que esas señoras van a tener que estar sentadas ahora sin poder llevar a cabo su, sus labores? Son eso, pero me, no me voy a lo económico, el daño físico, el daño a la imagen de cada una de ellas. ¿Quién paga esto? ¿Quién responde por esto ante esta situación? Los representantes de Mochotran acusan de manera directa a las personas vinculadas a los jefes de a la nueva opción, la que preside el distinguido amigo Juan Ubiere, ellos lo acusan de manera directa. Dicen que ellos están vinculados porque los que ven allí son representantes de los grupos de Juan Ubiere. Ellos tendrán pruebas para decir esto ahora. Uno se pregunta, las razones que sean, pero ¿y por qué agredir a los inocentes? ¿Por qué agredir a los pasajeros, que son los que menos tienen que ver con esto? Buenas noches. Buenas. Buenas noches. Buenas noches, le escucho, señor. Presidente, eso es demasiado blandito, ¿no? tiene que ser meter la mano dura a esos tigres, si no, él no va a poder con este país. Así que para la gente puede ir nuestro país porque no se ve muy langa de nadie. Y tiene que quitarse el puerto del lado. O si no, no va a pasar de estos cuatro años. El puerto fue una basura. Y anda con el puerto a rato. Muchísimas gracias. Usted sin ofensa, sin ofensa, el expresidente, usted sabe que hay que mantener el respeto. Señores, otro hecho también que quiero comentar con ustedes, precisamente en la tarde del día de hoy, en un establecimiento comercial en la Duarte. Se dio una situación de un enfrentamiento entre una joven y un nacional chino que dio al traste con este señor que perdió la vida debido a una estocada que recibió, como se ven en las imágenes de video, ante una discusión, un pequeño enfrentamiento entre él y una joven. Precisamente esto sucedió una riña entre un ciudadano de origen chino, gerente de una tienda en la avenida Duarte, con una cajera de su negocio. Al parecer estaba molesta con la joven y le agredió, por lo que la joven respondió propinándole una estocada de manera directa. Pudiéramos ver ahí un poquito de las imágenes, aunque no directamente, no sé si la tienen por ahí producción, pero sería bueno para poder ilustrar a la audiencia y sepan de qué estamos hablando, señores. Es lamentable, es lamentable que hechos de esta naturaleza tengan que darse situaciones en el caso de un superior o una persona que contrata a otra en este caso una joven se debe mantener la distancia ahora al parecer la respuesta de la joven fue mayor a esto la respuesta fue superior porque por una situación aquí un forcejeo una discusión una estocada así miren esto es muy serio esto es bastante serio yo creo que la tenemos por ahí esas imágenes porque sería bueno poder poner ahí aunque sea poquito porque porque, señor, este hecho que precisamente en el día de hoy. Y vuelve a lo que yo siempre le digo a todos ustedes. ¿Hacia dónde vamos nosotros? ¿Hacia dónde están los niveles de violencia que estamos nosotros llevando a cabo cada día? Un asunto, un relajo, una discusión ahí breve. ¿Terminar con una estocada con este ciudadano chino? Yo creo que la magnitud de la respuesta fue muy alta. Y creo que la joven en este sentido se cedió. Ahora vamos a esperar las investigaciones de las autoridades en este sentido. Señores.